La revista Palabras de Poeta surge como una extensión del ciclo Palabras de Poeta que desde hace 11 años coordino en la Facultad de Lenguas de la Universidad Nacional de Córdoba. Y hablando con amigos poetas, entonces surgió la necesidad de tener una revista de poesía propia en Córdoba a precios accesible al público, cosa que no hay. No hay. De hecho, nosotros nos nutríamos de la revista Diario de Poesía de Buenos Aires, ahora La Guacha, y, eh, bueno, decidimos tener un poco nuestra voz propia, ¿no? Eh, para eso contamos mucho con el apoyo de algunos poetas y hemos hecho una coedición con Reflet de Letres, que es una editorial francesa que dirige un cordobés, Bernardo Esquiaveta a los fines de poder distribuirla también en Francia y en España. El proyecto de esta revista no es solamente darle espacio a los poetas de Córdoba, sino de, de todo el país y de América Latina. También tenemos una sección que está dedicada a traducir poetas de otros, otro, otros idiomas. Tenemos idea de presentar la revista en Rosario, de presentar la revista en Entre Ríos, tenemos Buenos Aires, en fin, distintos en Villa María, en Córdoba, en distintos puntos y generar sí, también una una especie de corredor cultural de encuentro con otras revistas de poesía que se editen en el país, organizarnos, ver cómo podemos colaborar entre todos para que todas esas revistas puedan tener canales de distribución válidos y también lectores que los hay y nada mejor por supuesto que los propios lectores que uno tiene también para difundir la, la de las otras revistas que vayan eh, incorporándose a ese proyecto.